Hace tiempo que no tocaba un vídeo serio. Este es un canal Nintendero, pero eso no quiere decir que aplauda todo lo que hace Nintendo. Hoy voy a opinar sobre la última polémica de la gran N, su música y el copyright. Muy buenas, soy DeltaRai y bienvenidos al canal que usa música de Nintendo. Bueno, este va a ser un vídeo improvisado. O más bien, semi improvisado, ya que todo hasta ahora está dentro de un guión, pero para hacerme una idea de cómo empezar el vídeo nada más. Sea como sea, muchos de vosotros quizá no estéis al tanto de la reciente polémica de los canales de música dedicado a subir pistas de juegos de Nintendo, así que antes voy a poneros en situación. En las últimas semanas, Nintendo se ha dedicado a reclamar los derechos de ciertos canales, Dedicados pues eso, a subir música de juegos de Nintendo. Pero no se ha limitado solamente a reclamar sus derechos, sino también se ha dedicado en algunos casos a cerrar estos canales. Los casos más destacados han sido los de Gil Saner, que lleva 10 años en, en YouTube. Y que no solamente se dedicaba a la música de Nintendo, sino de música de videojuegos en general e incluso en algunas situaciones hacía sus propios remixes y esas cosas. Y tenía un total de 350.000 suscriptores. Este canal ha sido cerrado. No sé, no sé si, si ya ha sido cerrado fulminantemente o, o si todavía está disponible, pero va a ser, va a ser cerrado. Después está, a ver si lo pronuncio bien, ms 3 que ha abandonado el canal. Repito otra vez, no sé si lo ha cerrado ya o, o lo va a hacer, pero ha sido advertido de forma masiva y ya lo había sido además antes, en un caso anterior que ahora voy a comentar. Entonces, ante la posibilidad de crecer en el canal y le pase lo que le fuera a pasar Porque no sé si después estas, pues, estas demandas van a van juicio, a, pues, no sé, o si tiene multa Entonces, ante la posibilidad de que le pasara algo, pues ha dicho simplemente, mira, cierro el canal Y, pues como he dicho, ha habido antecedentes en cuanto a esto Creo que ya hablé de esto en otro vídeo, pero no centrándome en eso, sino en general en cuanto a la polémica de Nintendo y sus derechos, la censura y todo eso. Eh, lo dejaré por aquí, si os interesa pues lo podéis ver. Hace un tiempo, no sé hace cuánto exactamente, Nintendo se dedicó también a, a cerrar canales y varios canales, de de hecho Brawl, BRST, 3 el, el que he comentado antes, llegó a eliminar toda la música de Nintendo, incluso ahora que no ha subido más, eh, ha sido advertido, por eso lo ha cerrado, pero otros canales también como Distify, no sé no sé cómo se llamaba el canal antiguo, fue cerrado por la música de Super Smash Bros. Ultimate, fue el... Fue en el momento, sí, de Super Smash Bros. Ultimate, si no me, si no me equivoco, cuando, cuando se empezó a subir toda la música de forma prematura y a Nintendo no le hizo gracia y no solamente eliminó los vídeos, sino que cerró los canales. ¿Qué opino yo sobre esto? Bueno, es un tema complicado realmente, porque si lo vemos de un punto de vista, Nintendo está en todo su derecho a a tirar esos vídeos abajo, por así decirlo. Especialmente si se dedican a hacer esos vídeos por su cuenta, a, como, a, o sea que no se lo atribuyen, realmente no se atribuyen los derechos de, de estos vídeos, pero como que ganan dinero con ello. Entonces, realmente es algo ilegal y Nintendo está en su derecho de tirar los, los vídeos y en algunos casos los canales por si se dedican a, a subir solamente vídeos de Nintendo, están en su derecho. Pero también pienso que. Que Nintendo no lo hace bien. Nintendo piensa que. que esto es como, como beneficiarse de, de la compañía. Y yo más bien lo veo como que a la propia Nintendo le viene bien. Mucha gente lo que hace es utilizar esos vídeos para escuchar la música de Nintendo y ya que es la, la mejor forma, de hecho, es verdad que muchas bandas sonoras están disponibles si compras una edición coleccionista o en iTunes, Spotify, eh, también dentro del propio juego en algunos casos como es el caso del Fire Emblem House Houses que no sé si entera o, o al menos casi entera está dentro del propio juego y las vas, vas desbloqueando las pistas según juegas pero quizás para muchos es mucho más sencillo simplemente ir a YouTube y escuchar la banda sonora más que gastarse a lo mejor 60 euros. No digo que esté justificado, por supuesto que no, porque al fin y al cabo es como, es como piratería. Pero muchas compañías son más permisivas en cuanto a esto. Por ejemplo, puedes ver bandas sonoras de otros juegos de Sony y de Microsoft y no hay ningún problema porque en cierta parte también es publicidad. Yo por ejemplo he descubierto juegos gracias a escuchar la música y eso me ha llamado la atención de, de tal juego y a lo mejor eso hace que me compre el juego, ¿sabes? Creo que es un error por parte de Nintendo y pues a ver, no van a ver este vídeo, no van a recapacitar evidentemente porque Nintendo lo que piensa es Págame a mí, porque si no me pagas a mí, pues no lo vas a escuchar. Y bueno, pues eso es lo que yo pienso, que no no me parece bien, no me parece justificado, en cierto modo. Ya digo, está en su derecho totalmente, pero no me parece justificado el hecho de que lo haga. Incluso, incluso si Nintendo lo pensara bien, le sería beneficioso. Así que eso es lo que yo veo, me gustaría saber también me gustaría saber también vuestra opinión, qué opináis sobre esto Y bueno, la verdad es que a mí también me entristece porque la verdad es que mucha música de la que utilizo yo en este canal Irónicamente hoy creo que no voy a estar utilizando música, me parece algo poético no, no utilizarla pero mucha música del canal, la mayoría de hecho, la saco de, de Brawl BRST 3 Porque además hace versiones extendidas Entonces a mí me venía muy bien pues para eso Porque muchos de mis vídeos superan los 10 minutos Y normalmente una pista de Nintendo dura 3 Entonces para evitar a lo mejor que se... Haya un, un vacío. Lo que hago es buscar versiones extendidas para que puedan durar todo el vídeo. La mayoría de las veces al menos. Esos vídeos, o sea, esas pistas las sigo teniendo. Pero ya no voy a poder conseguir más. O al menos no de ese canal. Lo cual también me complica bastante. Pero. Pero bueno, que también me, me apena. Y pues eso, que me gustaría que Nintendo recapacitara. No lo va a hacer, pero. Pero bueno. Decidme, ya os digo Decidme lo que opináis vosotros Y yo creo que ya mi opinión Hasta aquí llega, de hecho creo que me he repetido Bastante, lo siento mucho Pero bueno, ya está Lo voy a dejar por aquí Ya no tengo nada más que opinar Y pues A ver si en cuanto a esto Tenemos buenas noticias pronto Así que nada Yo lo dejo por aquí Y nos vemos la próxima semana Hasta luego